En 1985, el alemán Klaus Reiber comenzó a recibir imágenes espirituales en su aparato de televisión, incluyendo las caras del científico Albert Einstein, la actriz austríaca Romy Schneider y varios miembros de su familia, sus dos mujeres fallecidas y su hija Karin. Precisamente fue su hija fallecida quien a través de psicofonías le explicó la técnica para poder grabar las apariciones espirituales por la televisión, las conocidas como psicoimágenes. Se trataba de conectar la cámara de vídeo a la entrada de la televisión y enfocar la cámara a la propia pantalla, creándose un efecto espejo llamado retroalimentación. Se producían en la pantalla una serie de fluctuaciones que eran grabadas en vídeo. Luego, pasando fotograma a fotograma, aparecían en alguno de ellos las citadas imágenes paranormales. Son solo imágenes, generalmente inmóviles y silenciosas, pero llenas de dramatismo. ...incluso sobrecogedoras como las que ahora vemos... ...obtenidas por un grupo de Tenerife en 1988... ...y que después de estas experiencias iniciales no volvieron a conseguir. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí... ...formado en la señal de fondo. Ahora en la pantalla aparecen luces... ...breves relámpagos que luchan por permanecer... ...por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla... ...y durante un instante... ...el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante... ...como si durmiera el más dulce de los sueños. Alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones... ...de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano, al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. El fragmento que acaban de escuchar con la voz inconfundible del doctor Jiménez del Oso, pertenecen al capítulo 11 de su serie de reportajes titulada La Otra Realidad y que en esa ocasión se centró en una serie de psicoimágenes conseguidas por un grupo de Tenerife denominado Más Allá y que posiblemente fueron una de las psicoimágenes más espectaculares conseguidas en el mundo. Psicoimágenes que pueden ver en mi web en tiempodemisterio.com en la sección de Psicoimagen. En 1988, un grupo de Tenerife conocido con el nombre Más Allá grabaron en dos sesiones lo que posiblemente sean las mejores psicoimágenes jamás conseguidas. El grupo se disolvió dejándonos un documento gráfico de incalculable valor y que ha sido objeto de debate y fascinación de los integrantes del grupo poco más se supo y una serie de leyendas fueron trascendiendo y desvirtuando lo que realmente sucedió en junio de 1988. ¿Qué grabaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿De dónde les vino la motivación? ¿Qué pasó con el grupo? ¿Verdad? ¿Fraude? Hoy tengo el placer de presentarles una charla en exclusiva que tuve con uno de los integrantes de dicho grupo, Martín, que con 18 años tuvo una de las experiencias más fascinantes de su vida y que le marcaron para siempre. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. El grupo más allá. Eh una de las personas que intentó liderar el grupo era un, un, un señor que se llamaba Gerardo sí que era vasco sí y, y este señor eh, mucho, mucho, mucho, muchos miembros del grupo no, no estaban muy de acuerdo con su su, su experiencia y lo que él sí. hacía porque entonces, porque era muy espiritista no ni era espiritista ni era absolutamente nada era un oportunista, sí. que se aprovechaba, de, se aprovechaba de personas que tenían una serie de, de, de dones, vamos a decirlo así, sí. entre otros había gente que era medium, gente sí. que, que tenía una serie de cualidades espirituales muy muy importantes. Sí. Y este señor lo que hacía era aprovecharse de, de todas esas personas que le rodeaban. Para su beneficio, digamos. Sí, para su beneficio. Entre otras cosas se inventó... Eh, una experiencia que él no tuvo Que sí. se inventó Y que Paco hasta última hasta última hora la creyó Que sí. fue una experiencia Omni Que él dice que había tenido Que eso era mentira Yo nunca la creí ni, Y mucha gente del grupo oh. tampoco la creyó sí. Pero simplemente era porque Él quería destacar de, Entre la gente que estaba sí. Quería destacar como un contactado Date cuenta que cuando Estuvo JJ Benítez en Tenerife En una jornada En en el puerto de la cruz, que eran las jornadas de sí. jornadas para la psicología del puerto de la cruz de que se hacían en en un hotel aquí en La Paz. Sí. Y en, una de las veces, pues, JJ Benítez, junto con Jiménez Heroso sí. y junto con Paco Padrón, sí. eh, entrevistaron a, a este señor. Sí. Y este señor, eh, JJ Benítez, dice que no no creía en su experiencia. Sí. Pero además tenía un pasado bastante turbio, porque eh, después nos enteramos de que él había estado, había huido a Canarias. Pero bueno, eso no quita la otra experiencia que habían habido en el grupo, ¿no? Ese fue, digamos, el fundador del grupo. No, no, no, no, no, vamos a ver, fundador no. El grupo se formó como otros grupos aquí en Tenerife, cuando la época, porque nosotros, yo por lo menos, yo llevaba en estos temas muchísimos años, sí. trabajando trabajando individualmente. Sí. Pero más viendo no como otros investigadores que trabajan más científicamente, sino eh, haciendo, pues, relajación, meditación, sí. yoga, mm, iba mucho parteide eh, estaba con gente que pertenecía al grupo espírita La Palma, Correcto. y, y me, me rodeaba con muchísima gente y gente que tenía mm, todo tipo de, de dones, ¿no? Sí. Pero esto se hizo, el grupo se hizo simplemente porque éramos un grupo de amigos que teníamos una serie de... de, de inquietudes. Sí. Y entonces nos unimos. Y este tío apareció ahí, y el pájaro este apareció ahí, sí. por medio de un amigo. Y entonces empezó el tipo a manipular a la gente. Era un manipulador nato. Y, y vosotros, eh, ¿tú estabas cuando se hicieron esas psicoimágenes del 88? Yo estaba y, y bueno, ahí te puedo decir que las primeras que se hicieron, sí. eh, se hicieron con el grupo completo. Uh -huh. Y después este señor empezó a manipular las... La, eh, nosotros llamamos hasta de sí pero bueno se le puede dar todo tipo de nombres imágenes sí. o como tú quieres llamar ya, ya después él empezó ya después empezó a manipular esas imágenes sí. y ya él las tenía él, él era el que manejaba las imágenes y, y ningún miembro del grupo las podía, las tenía sino él y las imágenes fueron fueron tomadas dos veces solamente dos en dos días ah, en dos días diferentes sí dos días diferentes y ya no se tomaron más ...porque ya la gente empezó a vibrar con este señor... ...y iban muy malas cosas... ...y empezaron a haber problemas... ...porque él empezó a inventarse un montón de cosas... ...y no, no cuadraban muchas cosas. ¿Y estas imágenes se, se grababan con el efecto de retroalimentación? que le llaman? Poniendo la cámara... ¿Cómo se hacía? Pues... ...como tú acabas bien de decir... ...pues se pone una cámara de vídeo... ...delante sí. de la televisión... Sí. ...nosotros nos poníamos a hacer una serie de, de ejercicios de meditación... Emitiendo energía y tal y cual, sí. una serie de ejercicios Y entonces empezaban a... La televisión empezaba a dar como... Eh, al principio era como unos estallidos de energía, ¿no? Sí No sé si tú tuviste la oportunidad de verlas Sí, sí, las vi, las de Jiménez del Oso Del programa Sí Las tengo bueno, Jiménez del Oso las tenía Sí Porque cuando vino a Tenerife, Paco Padrón le facilitó una copia de las que nosotros De las que nosotros y este señor había facilitado ajá y bueno, eso empezaba primero un, como unos destellos como unos de energía en la pantalla Y después sí. empezaban a formarse caras y figuras Pero cuando dices que grababas la televisión Porque normalmente en Psicoimagen se dice que Tú conectas el cable de la cámara al televisor De manera que tú lo que grabas con la, con la cámara se ve en la televisión Y giras la cámara, pam, y creas un efecto de retroalimentación Nosotros simplemente cogíamos y enfocamos una cámara hacia la televisión Enfocar una cámara sin cable, sin nada, a la televisión ¿Y la televisión cómo estaba? ¿Apagada o cómo? ¿Cómo? ¿Entendida ah, en no, un mira, canal? Encendida. En, ca... bu en un canal de Ubugeante. En un canal de VH, dices. Sí. De estos que saben, pero. ¿Y por qué no se ven los destellos, esos blancos. Y... El chispeo blanco y negro que es cuando un canal está desintonizado? Pues no lo sé. Yo lo que te digo es que nosotros empezamos con la psico... lo que era la. Lo que era la eh, psicofonía. Sí y ya llegaba un momento que de psicofonía la cogíamos en cualquier sitio y se oye? De, la misma manera, de la misma manera que hacíamos la psicofonía, sí. hacíamos las la teleplastias. O sea, se nos ocurrió que de la misma manera sí. que estábamos haciendo la psicofonía, pues cogimos un televisor que no estaba en ningún canal, o sea, es un canal ahí libre. Un canal blanco, sí. Una, sí, empezamos a hacer la meditación y así empezaban a aparecer esas energías ahí, esa energía que empezaban ahí y después terminamos por haciéndose configuras. Y el canal, en el, el, el canal... En el canal libre, ese que que poníais, sí. eh, era la, era negro. lo que ¿La pantalla estaba en negro o estaba en blanco con el chispeo ese típico de un canal desintonizado? En principio era eso. Oscuro. Como, sí, oscuro. Y, y entonces, claro, es que no sé si tú conoces cómo se, se realizaban las psicoimágenes normalmente, que es el método no, Scriber que no, le llaman. Es que, ¿Sabes qué pasa? Que yo motivos de, de trabajo y tal y he ido pues, separándome un poquillo del mundo espiritual como sí. le estaba comentando otro día un amigo que, que estaba conmigo que ahora lo he lo localizado y está en, la, en Barcelona sí. él sigue con el mundo espiritual pero yo prácticamente todas las cosas he ido poco a poco y entonces, qué te iba a decir el tema eh, eh, vosotros cuando os reuníais en, en el grupo, ¿no? y grababais un canal en blanco de, de VH o donde fuera, ¿no? Y, y luego, pues a, os concentrabais y aparecían esos chispeos, y luego de repente aparecían esas caras, y eso tú lo veías en directo. No, nosotros no veíamos nada, porque, vamos a ver, eh, lo que estamos allí en el lugar, sí, eh, estamos todos, mmm, todo este tipo de experiencias sí. se lograban porque había un trabajo, sí, un trabajo de meditación, de correcto, el tema de los chakras, sí, y entre nosotros había uno, unas personas que. Pues, ...que habían tenido experiencia con espíritus... Sí. ...entonces esas personas... ...aparte de lo que estamos nosotros... ...esas personas pues... ...hacían un, como un tema... ...como un llamamiento a esas entidades... Sí. ...y las, las, les pedían que se... Que se... ...se comunicaran a través de la televisión... Correcto. ...y entonces a través de esas personas... Sí. ...esos medios que estaban ahí... Mmm, ...se comunicaban a través de la televisión... ...pero si te digo la verdad... ...yo... Sí. ...cuando nosotros estamos ahí... Yo lo que estaba era en el. Todos estábamos acostados. Sí. No había nadie de pie. Correcto. Se ponía a grabar, como pones un, un aparato de psicofonía. Correcto. Pero todo el mundo acostado y todo el mundo haciendo esos ejercicios que de nosotros meditación. hacíamos que, que llevaban a eso. Correcto. Y entonces y la cámara claro, se dejaba grabando y nadie tocaba nada, ¿no? Y luego ya. No, no, no. Vale. Aparecían esas, aparecían esas imágenes. Que eso lo veáis vosotros ah, después al, al reincorporaros después, después. y. Después después de después de que salíamos de, de esa meditación profunda De esos sí. ejercicios que hacíamos y, y esas personas pues... Porque te digo, eso no era solamente que cayó como una primitiva Sino que ya llevamos un año y pico teniendo un trabajo muy... O más, un año y medio sí. O más, haciendo un montón de experiencias Saliendo al campo claro. un montón, Tuvimos un montón de experiencias entonces pues estabais muy sí. preparados para eso Sí, ¿no? Y además que leíamos, nos informábamos Te estoy hablando de hace yo tendría 18 años. Y tengo claro. 44 horas. Claro, claro. Y, y entonces vosotros, claro. con el trabajo ese de meditación tal, salía eso en la tele y luego lo poníais y, y veíais que salían unas caras, ¿no? Que son las que sí, se... Empe empezamos a ver que empezaba a salir una energía, una energía que se ve que era cuando nosotros entramos ya... Es en una, en una relajación muy profunda. Correcto. Y esa energía que nosotros emitíamos llegaba ahí sí. y empezaba a gastar esa energía. Y se ve que, aparte de los de trabajo que estaban haciendo esas personas, que sí. estaban con nosotros, se veía reflejado en la televisión. Se veía Las esa... Caras. ¿Que esas caras no pertenecen a nadie? No. ¿La cara de un niño salía de una mujer? ¿parece? Sí, de varias personas que... Yo no conocía, no sé quiénes eran, no sabemos. Es que es bastante, eran. bastante impresionante porque yo he estado viendo muchas eh, psicoimágenes y, y las vuestras la verdad es que son de lo mejorcito, junto con algunas de, de Otto Konig, que es un alemán. Si te das cuenta cómo se hacen las otras psicoimágenes, sí. no tienen nada que ver con las nuestras. No, nada. Nada, porque las que se hacen son con efecto retroalimentación, que se llama, que es conectando la cámara al televisor, y eh, lo que tú ves por la cámara se ve en el televisor. Entonces giras la cámara y creas un efecto espejo. Así es como se hace normalmente. Y vuestra técnica... A mí, a mí alguien ya me había dicho, ya me había explicado, un especialista, que conocía un poco vuestro trabajo, que la técnica que utilizabais era diferente, que era lo que tú me has dicho, ¿no? Un canal en blanco, en UHF o un VH, y, sí. y enfocabais ahí, y punto. ¿Y cómo se os ocurrió hacerlo así? Pues eh, nos reuníamos y empezamos a dar ideas de cómo se podría hacer algo diferente, pero sí. con imágenes. Sí. Y entonces pues, se nos ocurrió pues, hacerlo así, con una cámara, sí, sí. con una televisión que no tuviera ningún canal. Y entonces, pues emitiendo nosotros una energía. Sí. porque claro, pues, esta historia viene porque entre nosotros había dos personas sí. que eran, eran, eran unos cracks, hablando claro entre ellos un chico que sí. hoy en día sufre un bueno ya sufría en ese momento una enfermedad sí. mmm, que iba a más sí. que es una enfermedad que hoy en día está en silla de ruedas, está solo, Vaya. prácticamente ciego y Vaya. ese pibe pues era una pasada, él y otra persona más sí pero claro, eh, esos son momentos muy especiales donde el grupo y las personas eh, sienten una vibración especial ¿entiendes? sí, que están muy compenetradas, ¿no? Para... Sí, sí, pero cuando empezaron a ver los problemas con este tío, ya la sí. gente no quería trabajar con él, no quería estar al lado de él, entonces la gente empezó a irse vale. y empezaron a haber un montón de problemas con él, empezó a inventarse un montón de historias que eran mentiras. Yo me acerqué un montón de veces a Paco y se lo dije y gente sí. que yo conozco se lo decía. Y este hombre, eh, que en las experiencias que tuvisteis con las teleplastias estas, ¿este hombre estaba? Eh, sí, estaba. ¿Y ¿Y no acabe la posibilidad de que manipulara el tema? Yo no te puedo decir. No soy capaz de, de afirmar ni que sí ni que no. Correcto. Porque... Pero sí también, puedo, o sea, sí, sí también te puedo decir una cosa. Sí. Que aparte de las psicoimágenes, sí. tuvimos muchísimas experiencias mm, con psicofonía. Sí. Donde nos, donde nos invitaban a ver, eh, ir a ciertos sitios en la isla. Sí. A ver eh, avistamientos y a ver eh, entidades y a ver cosas. Sí. No, te iba a decir, si las eh, psicofonías que vosotros grababais, eh, lo hacíais siempre con el magne, como el típico ¿no? magnetófono y micrófono. Sí, sí, sí. Y eran palabras cortas, frases. Eh, muchas veces eran palabras cortas que nosotros terminamos con unir y sí. al final hacíamos frase. Vale. ¿Y, y eran suficientemente claras? Sí. Vale que se da muchas veces el fenómeno de que, eh, fenómeno paraidólico que le llaman, ¿no? Que parece que dicen algo, pero realmente es nuestra mente que nos engaña y realmente no están diciendo nada, ¿no? Es una... y, y esto que decían del, yo de, llegué a escuchar de vuestro grupo de más allá, de que alguno se volvió loco, que... No sé, ¿es cierto eso? ¿Esa, teo, esa rumor que hay de que se volvieron... Algunos del grupo se volvieron locos, no quisieron nunca más saber nada sobre temas paranormales, porque se ha, de entre el miedo y la locura. Eso es verdad. Claro, no, no, solo una leyenda urbana. Leyenda urbana. Que alguno tuvo un accidente, no, que no el, sé qué. El, el único loco golfo y hijo de la Gran Bretaña era el tipo aquel. Sí, los, <ríe> los demás no, no hubo ningún problema de cómo... Es que no. se ha llegado a decir, ¿eh? Lo he llegado a escuchar, no, algunos... Eh... Claro. Pero no, no hay ningún loco ni nada, todos tienen su vida normal. Sí, todos están. Yo lo que, lo que vi, yo claro, con mi mente más racional y científica, ¿no? Yo cogí las imágenes de Jiménez del Oso y entonces analicé fotograma a fotograma y la verdad es que me descolocó. Porque realmente, en, en el año 88 fue, creo, ¿no? Eh, sí. Claro, manipular eso informáticamente se da casi por descartado. Eh, no, no, no. Y, y además, eh, se nota cómo se forma del caos de la letoriedad. Se va juntando esas chispas y, y aparece la cara, ¿no? O, o varias Pero caras. Te explicaba antes. Pero yo te explicaba. Sí, es súper curioso. Se formaba, se formaba, se formaba no, no, eso. Y, y eso es lo que a mí me causa, porque otra de mis especialidades dentro de este mundo es el, el buscar el fraude, que hay bastante, muchísimo fraude. Y, y en lo vuestro me impactó, porque eh, por más que yo quería incluso reproducirlo, digo, con los mecanismos de hoy en día, y la tecnología de hoy en día, eh, lo veía complicado, digo, pero ¿cómo pueden hacer...? Pero tú has estudiado, tú has estudiado cómo trabajan los medios, eh, ciertos medios, con el tema del plasma. Eh, ¿Con el plasma? Te, no te refieres a la televisión de plasma, ¿no? Te refieres al plasma... No, no, con el tema de, de, de, esa, de esa pasta que cuando empieza muchos de ellos empiezan... Sí, a, a echar por la boca o... La... Sí, sí. Mm. No. Es, co es como, supongamos que, vamos a hacernos una idea de que esa energía que sale de la televisión, sí, en la que emitimos nosotros, sí, ¿no? Sí, nosotros la emitimos en el cuarto donde estamos, correcto. Para que lo entiendas. Y esas entidades, sí, cogen la energía, la cogen, sí, la manipulan, bueno, ¿no? Están, la manipulan y se transforma, sí. Que es cuando tú ves nuestra ayuda, correcto. Vale, pues tú imagínate que la energía que está en el cuarto Sí. Son esos puntos de energía que están ahí que empiezan a estallar. Sí. Pum, pum, pum, pum, pum. Y estas entidades sí. la acumulan y la forman y hacen esos cuerpos o esas caras. Sí. Y salen. Salen de repente. Sí. Y las veces salen, ¿no? Sí. Pues para más o menos que te hagan una idea. Sí. Esa energía es la que nosotros emitimos. Sí. Y después, esa, esa, esas personas que estaban allí. Sí facilitaban a estas entidades que cogieran esa decían y la y la, sí. la cogieran y la transmitieran a la televisión. La manipularan de manera que aparecieran las caras que en teoría eh, que no se sabe qué mensaje querían dar, ¿no? ni nada. No, al principio lo que se estaba haciendo eran pruebas. Eran pruebas. Que se quería, se quería al principio se quería unir sí. lo que era la psicofonía sí. con las teleplasticas. Vale. Ese era el trabajo ¿Y vosotros erais conscientes de que lo, que lo que queríais hacer ¿Era que salieran caras? ¿O eso ya luego fue... O sea, pensáis... No, no, no, no, en... que, sí, nosotros lo que queríamos era Captar esas entidades que estaban en, el otro, en otras dimensiones Vale, captar su forma o su cara O lo que fuera, ¿no? Como eran ellos Pero el trabajo se quedó a mitad porque la idea era hmm. Cuando ya se lograra Conseguir esas imágenes Sí Unir imágenes y sonidos Correcto pues mira, no sé, se quedó, se quedó, ¿Se se quedó, quedó a medio. Ese trabajo, no sé si lo conocíais vosotros, ese trabajo lo realizó también Hans Otto Konig, es alemán, y él consiguió unir lo que es la, el sonido con la imagen, de los pocos en el mundo. Este, alguno del grupo de famoso grupo de Luxemburgo, que no sé si los conocías, famoso grupo de Luxemburgo, sí, sí, sí. sí se dedicaban a la transcomunicación, lo que pasa es que eh, empezaron muy bien, eh, consiguieron resultados positivos, incluso imágenes en movimiento, psicoimágenes en movimiento con voz también, en algunos casos y lo que pasa es que también se descubrió como siempre eh, que, hubo, que hubo alguien en el grupo que le gustaba mucho el protagonismo que no, no obtenía los resultados que tenía que obtener y bueno, causaron también fraude y, y entonces se desprestigió el grupo y se rompió porque bueno, algunos de los que estaban allí pues, sí, pues pero en, este caso, en este caso no, no fue por ahí el hostil. En este caso fue el que te pidió ya empezó a decir que era representante del grupo, yeah. empezó a inventarse una cantidad de historias de que él era no sé qué que tenía no sé cuánto y que había sido abducido y que había estado en, yeah. en una base entre la palma y la gomera. Y por eso lo creía todo y el pobre hombre pues no. Claro. ¿Entiendes? Tienes un pájaro, mucho cuidado. Póntese, no. Era una persona de poco fiar y... Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas tiempodemisterio.com En busca de la verdad Yo allí estuve entrevistando a José Garrido que este es uno de los pocos en el mundo junto con Galeano que consiguió en eh, o psicoimagen en, movi bueno, en movimiento eh, dinámicas, o sea aparecían las, las caras y se mantenían en la pantalla como os pasaba a vosotros, más o menos sí. y se mantenía durante minutos 30 minutos, 40 minutos y no eran espiritistas ellos, ¿eh? pero consiguieron. estaban muy compenetrados, y los dos, porque experimentaban Galeano y, y Garrido, los dos, y consiguieron psicoimágenes muy curiosas, y se les aparecía en la pantalla y se quedaban ahí minutos. eran Normalmente estas psicoimágenes eran caras de macrocéfalos, o sea, como del típico extraterrestre, la cabeza bombada, no parecían muy humanos tampoco. Y y conseguían y bueno, los estuve estuve entrevistando a José Garrido, luego entrevisté también en Córdoba y otro que es Jorge Liébana que se dedica también al mundo de la transcomunicación y me fui para allí, para Pero Córdoba. No, ninguno, ¿Ninguno practica ningún tipo de meditación? No, no. No. Eh, van, van, no. Lo que pasa que sigue sí es cierto, por ejemplo, en el caso de Jorge Liébana que hace transcomunicación no consigue resultados, él es muy cientifista, es técnico. En telecomunicaciones, no consigue. En el caso de, de José Garrido y Alfonso Galeano, que consiguieron las psicoimágenes, a pesar de tener mente cientifista, sí que es verdad que ellos saben que cuando conseguían resultados, eran cuando estaban con sus mentes eh, como liberados, como en un estado más elevado, digamos, ¿no? ¿No? Entonces... Estamos hablando? Sí, estamos hablando. sí, sí. Y, y ellos realidad, saben que era para eso. Conseguirlo, tienes que estar en... Dando una vibración que tiene que ser apropiada, si no olvídate. Sí, yo por ejemplo, no mis... No se te abren las puertas. No, no, exacto. Yo por ejemplo, mis psicofonías, eh, mis transcomunicaciones, por ejemplo, que claro, hay algunas que son muy claras, incluso yo las debía analizar. Eh, pues es verdad que las conseguí pues quitándome todos los prejuicios que tengo sobre el tema espiritual y diciendo mira, si para conseguir esto tengo que rezar un padre nuestro, tengo que eh, yo qué sé, eh, eh, invocar a no sé quién y no sé cuántos pues me, des, me, despro, me, despro, me, me desnudo de todo mi tema racional e intento a ver si así consigo algo y efectivamente durante dos meses estuve consiguiendo resultados Pero fíjate, nosotros no hacíamos eso hmm. Nosotros lo que hacíamos es lo que estoy diciendo canalizar esa energía a través de los chakras correcto esa energía como dice el, el tema el Kundalini, sí el tema salía la energía por la cabeza por aquí por el, por el tema de tal y por el tema del tercer ojo y todo el tema y por las manos, la energía esa energía sí. que está y, y, y lo hacíamos así nosotros nos rezábamos decía nada nada rápido. nada simplemente tema energético energético energía y las entidades aprovechaban eso ¿Eh? las entidades aprovechaban eso no estamos hablando de cosas raras, sino no, no, no. una cosa tan Cierto. simple como esa sí, que sí, sí. vas practicando durante miles y miles, de, bueno, cientos de años, ¿lo tienes ahí? Sí, sí, o sea que el, el tema era más sencillo dentro de lo complicado, que canalización de energías. Porque es que tú me estás hablando a mí de que tienes que estar, que tienes que estar, no, no, pues mira, es facilísimo, lo que pasa es que claro, si no practicas este tipo de cosas, claro, lógico. no vas a conseguir nada. nada No, no, lógico. Yo por suerte tú, obtuve resultados durante dos meses y luego desaparecieron los resultados. Sí, pero, pero todo eso es por, porque tú has, has tenido que hacer algo para que desaparezca. Pues, pues no sé yo si es que, eh, eh, no sé yo, quizá me volví, aunque parezca mentira, eh, algo más como algo más racional, eh, buscando una explicación al fenómeno, diciendo, hostia, qué, qué curioso lo que me ha sucedido, ¿no? Que no me lo esperaba, pues ahora quiero buscarle una explicación lógica. Eh, porque esto no puede ser verdad, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces desapareció el fenómeno. Quizás me volví, entre comillas, parece ser como más incrédulo. La gente se está complicando la vida. Sí. Si las cosas son más fáciles de las que muchas veces pensamos. Bueno, pues... Algo mejor una cosa que pensamos que es muy difícil es muy fácil. Pues sí. Simplemente lo que hay que ganársela. Pues sí. Sí, no, no, es que... que... Así por la así por la cara no te vas a sacar una primitiva. Efectivamente. Nada, hay que trabajar y hay que hacer un trabajo que... El, el trabajo es el que te lleva... A lograr tener resultados. un resultado, no, no, sí, sí, además, todos que habéis tenido experiencias coincidís en lo mismo, sí, sí, eh, totalmente claro. Sí, pero, a ver, eh, yo siempre he dicho que predicar en un desierto, sí. atacar en hierro frío, todos tiempos perdidos, porque si la gente no se da cuenta, <risa> por mucho que tú quieras explicar a una persona, si no, no entiende porque hablas otro idioma, si sí. hablas otro idioma, no, no, es imposible, no, no, totalmente, voces paranormales. El tema de las psicoimágenes o de tele teleplastias, esto sucedió dos veces, pero ¿por qué? Porque no probasteis más, solo dos. Sí, porque se rompió el grupo. Al romperse el grupo ya esto dejó. Ir y. No, no, no. Se intentó, este, este pájaro intentó hacerlo con otra gente y tal. Sí. Y, y no cuadraba. Claro. No cuadraba, no cuadraba. Hombre, no, sí, si es salía, a él se lo pedían, que lo volviera a hacer y tal y la gente no, no era la apropiada, no había trabajo, no había nada y no se sé puede, esas cosas no se pueden de la noche a la mañana conseguir. No, necesito un trabajo previo, que eso es lo que me estaba dando cuenta investigando la trans de los grandes transcomunicados que hay, que todos requieren un trabajo previo, casi nadie a la primera consiguió un, can un contacto, la mayoría, incluso tardaron años, como el caso de Sinesio Darnell, de por ejemplo que tardó años ¿no? en establecer un contacto y, la, y también es verdad que casi todos coinciden en que tienes que liberarte de la parte más científica o racional e irte a la parte más espiritual yo por ejemplo ahora mismo no me sentiría preparado para nada ¿sí? claro porque no estoy no, no realizo el trabajo oportuno para ese tipo de cosas. ¿Y tú crees, esto también, me he dado cuenta estudiando a los grandes transcomunicados, sobre todo los… porque en Alemania también hay tradición, en Italia, en Argentina, en Brasil… y casi todos de ellos, eh, cuando escuchas sus entrevistas, te dicen que la, una de las partes más importantes para, para el contacto es la meditación. ¿Qué te Sí, y claro, al decírmelo tú, ya me lo confirmas, ¿no? Es, es así. Es... Sí, pero es… Pero no solamente la meditación, vamos a ver, es la persona, el trabajo que tiene esa persona, cómo sí. vive esa persona, cómo piensa esa persona. Sí. Una persona, vamos a ver, eh, no puede ser, eh, a ver, cómo te lo digo para que lo entiendas y no te sientas un poco... Eh, no, no, tú di lo que quieras, ¿eh? No. Sí, sí, no vamos a ver, eh, es que el trabajo, tú sabes que el trabajo en el mundo espiritual. Sí. Esto no, no puedes estar todo el día pensando en comprarte materialismo y en el fútbol y, el, sí, ya. ¿no? No sé, pues, y, y en ese momento se dio una serie de, de, de coincidencias en el grupo sí. que éramos todos pensábamos lo mismo en el sentido de que teníamos un, una forma de pensar igual estábamos todo el tiempo estudiando el tema del mundo espiritual la sí. meditación relajación, yoga y, y se dio una serie de críticas que son las apropiadas para este tipo de cosas para mí es eso Sí, o sea Nada más. Hay que, eh, también era no bueno. puedes, Vamos ver, para que tú no sí. tú no puedes ir a un sitio sí. Hacer una meditación pensando en un partido de Barcelona Correcto lo <ríe> entiendes, no? Sí O que Barcelona perdió con el Madrid O que, que iba con el, que las carreras de moto Y que no soy ni siquiera aficionado a eso Porque nunca me ha gustado sí Pero sí es verdad que me he apartado un poco de todo ese tipo de cosas Porque requieren un, un tiempo y un trabajo correcto, o sea, sería desprenderse un poco eh, un poco de todo, lo, lo, lo físico material y, y estar concentrado en, bueno, en, en la introspección en uno mismo, ¿no? En un poco supongo que te debes referir a eso de, de más estudiarse a, a uno mismo, estar sí, un trabajo y después también hacemos un trabajo, trabajo los chakras también. También. Me alegra escucharte lo que me dices, porque cada vez más eh, se da uno cuenta de que la ciencia en algunos aspectos puede estar equivocada. Eh, está... Puede estar equivocada. Puede. Sí, puede. ¿Tú no crees que podemos estar caminando contra corriente Puede ser. Porque claro. claro, evidentemente, si tú niegas una cosa que es verdad durante siglos, sí. te mirarás convenciéndote de que lo que has negado durante siglos que es verdad, pues es mentira. Claro. Claro, claro. Porque, vamos, nos están, educados, nos están educando cada día más a ser materialistas, Correcto. en no creer en absolutamente en nada. No. Que no todo es una falsa. Y... O sea, más desprovisto no, del, del mundo espiritual, que eso es, ah, eso son tonterías, y eso es de, de locura. Sí, te educan un poco en, en eso, ¿no? Es más, no, no, aquí lo que cuenta es la, la racionalidad, la ciencia, el materialismo y el consumismo. Y todo lo que es desprenderse de eso... Sí, pero lo, lo más cómodo de todo, que qué? Mira, sí. O una cosa o la otra. O eres... Eh, de los que no creen nada... Sí. O eres un radical asesino... Te <ríe> matas por Dios. Sí, sí. Pero no está eh, Esa persona media... Sí, sí. Eh, que lleva una vida... Um, ni tanto ni tampoco O sea, no soy un radical... No, claro defiendo mis, cosas, mis pensamientos hasta la muerte. Claro. Ni tampoco lo otro. No, no. no es nada. Como todo, hay que, es la, hay que ser, pues eso, estar siempre en el medio, ¿eh? que no todo ni es blanco ni es negro, que hay grises, hay matices. Entonces, ¿Qué pasa? Que, que cada día pensamos menos ¿eh? en el mundo espiritual y pensamos más en el mundo material. Correcto. ¿Y qué consigues con eso? ¿Tú lo has pensado? Eh, pues... Manipulado a las personas Hombre, y quizá incluso... Crear una falsa apariencia de felicidad cuando quizá no necesites tanto de todo eso. Claro, pasa también? Te voy a contar una cosa. Sí. Eh, cuando tú solamente piensas en el fútbol, sí. en la discoteca, en esto que te rodea, sí. ese mundo espiritual, aunque se ponga delante de ti, no lo vas a ver. No lo ves. No, Está ciego. No ves. Aunque se ponga delante de ti. Mm. Tienes que desproverte de todo esto. Eh, aparte de grabar eh, voces, que las grababais, eh, también habían avistamientos ovni. Sí, sí. Y, ¿Y entidades también? Sí, sí, sí. ¿Pero entidades que te refieres? ¿Que aparecían en el medio del campo o cómo? Sí, sí, sí. Yo tuve varias experiencias, no solamente con el grupo más allá, sino después, a posterior, eh, experiencias... Eh, en las cañadas con esas sí. entidades y aparecían ahí porque te invitaban y, y te decían que tenías que estar allí y ellos hacían acto de presencia. Sí. Una de las experiencias que yo tuve fue en medio de... Bueno, tú eres de Las Palmas, ¿no? Pero sí. aquí hay una zona que se llama Llano las Brujas, en, en las cañadas, Ajá. y estábamos este chico en medio en este, sí. lo llevamos nosotros como pudimos, porque el chico tiene un problema con los pies, sí. no podía caminar muy bien, en esa, vez, en esa fecha, hoy en día está en silla de ruedas, sí. y nos acercamos gente del grupo, del grupo más allá este no estaba. Nos acercamos allí porque habíamos tenido un, una invitación. Sí. Y entonces... Perdón un, ¿no? un segundo, cuando dices que habéis tenido una invitación, eh, ¿esta invitación cómo os, cómo os llega? ¿Telepáticamente o cómo? No, no, no. Eh, por medio de, de psicofonía. Ah, vale, correcto. Perdón. Fuimos allí sí. y a la hora que nos dijo, se oyó como un... Yo, sinceramente, el ruido que escuché sí. no lo escuchaba nunca. Era como un, como el choque de dos metales, pero como si se rompiera. Un, sí. un, un, un estallido. Un estallido. Pero en el cielo. Sí. Y entonces hubo un resplandor. Sí. Y cayó como algo blanco que caía al cielo. Tocaba el suelo. Yo no sé si tú escuchaste alguna vez las experiencias de que, que hablaba Paco de, de esas marcas que dejaban ciertas entidades. ...con forma de zapato grandísimo, con punta y tacón. Sí. Pues esa entidad tocaba en ese momento cuando caía. Pero sí. después nosotros vimos como que subía, se elevaba, empezaba a alargarse... ...y era una entidad como... Eh, ...que emitía como una energía blanca. y se no tocaba solo, sino donde llegó. ¿Y pero tenía cuerpo? Tenía un cuerpo... Hmm. Era un, un, como un traje blanco, sí. pegado a, muy pegado, muy pegado, las manos muy pegadas al cuerpo. Sí. Y era como de cerca de 3 metros. Pero oh, claro, yo, no veía que tocaba el suelo. ¿Y esto lo veías de lejos o cerca? Como a 30 metros. ¿Y, ¿Y lo veíais todos los que estabais ahí? Los que estábamos ahí, sí. ¿Y veíais lo mismo? Había gente, había gente que incluso fue invitada porque no creía. Sí. Y se quedaron quedaron pero vamos, vamos acojonado ¿no? sí sí sí no, no fue una experiencia increíble nos rodeó se sí. ve es que esa entidad después nos transmitió de que ciertas personas que estaban en el grupo no estaban no estaban estaban como que no estaban preparadas, preparadas sí. lo que suele pasar ¿no? sí porque yo experiencia he tenido yo una ya fuimos una vez con otro chico y en el llano de Ucanca también este chico le tiraron de la manta que llevaba sí. y entró en terror corrió hacia el coche se cerró en el coche, oh. y yo no podía coger a los compañeros que, estaba inválido, que estaban inválidos. Madre mía. una historia de, de, de, de, de terror. Terrible, sí. <ríe> claro, si no estás sí, preparado, esto eh, tipo te afecta. De cosas, mmm, yo soy de los que opinan que todas estas cosas, el tema de las psicoimágenes, eso fue un trabajo que se ha hecho, pero es que los investigadores trabajan de una forma más bien. Vamos a decir muy materialista. Sí, correcto. No, no trabajan con el mundo espiritual. No, muy racionalista. Sí, sí, sí. Entonces no... No, no consiguen no esos saben, resultados. No saben, cómo, no saben cómo tienen que salir. Porque claro, para contactar... A ver, en teoría representa que... Eh, y es una opinión supongo personal tuya, que con las personas que contactabais a nivel de psicofonía provienen de, de otra dimensión o, o, de, o de dónde, ¿o de otro planeta? O... No, no, no. Vamos, en principio, de otra dimensión. De otra dimensión. Y sí, yo para mí... Esa Experiencia, por ejemplo, que nosotros tuvimos a Río. Sí. Esta entidad que. Ese ruido que se escuchó antes de, de ver a esa entidad. fue la sí. entrada de esa entidad de su dimensión a la nuestra, para mí. Correcto. Ah, vale, un estallido, sí, claro, puede ser. Estas entidades os daban mensajes, como lo típico que se escuchan los mensajes para la humanidad o. En principio, lo que nos decía era que teníamos que hacer para. para poder seguir avanzando. Mejorar el contacto. Sí. Es curioso. Es curioso porque dentro de la transcomunicación hay varias teorías, ¿no? Una es la teoría espiritista, que es que eh, contantas con el más allá, que es la más extendida. Luego está la teoría que le llaman animista, pero es, no se debería llamar así, o la teoría psíquica o telequinésica, que es que es nuestra propia mente quien crea, o, quien crea esa nueva realidad, ¿no? Nuestra propia sí, pero mente. Cuando, cuando hay un montón de mentes, ¿cómo lo puedes pensar? ¿Cómo puedes, bueno, si te pues te que, también se le llama eso... No, bueno, también se le llama eso como la, en la consciencia colectiva. Eh, o los ar, Bueno, que, que accedes a, a, a un determinado lugar que está en el éter, como lo quieras llamar, donde está toda la información y no, se accede no es a ese lugar. No, Todo es posible. No, no se sabe exactamente, ¿no? Pero luego también está la otra teo la otra teoría, que es que el contacto es con entidades adimensionales o extraterrestres, que sería más la experiencia vuestra, ¿no? Mira, yo tengo un montón de experiencia. Mira, yo he Sí. Hace tiempo que no tengo, ¿no? Pero ir con una moto. Sí. En una cola, ¿no? Una cola de coche, pim, pim, pim, una moto pequeña, pim, pim, pim, pim, mirándose al peine, ¿no? Sí. En el puerto de la Cruz, ¿cómo el puerto de la Cruz? Sí, un poquito. Vale. Ir un montón de gente en coches y yo en una moto. Sí. Y pasar una esfera. Sí. Con ventanas, un platillo, vamos a decir así. Sí, un platillo volante. Por encima nuestra, en pleno día, sí. a las 4 de la tarde. Sí. Por encima nuestra. Sí. Pu, pu, pu, pu, dirección al Pérez, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, sí. y, y ese por detrás del Pérez, y yo decir yo empezaba a gritar, digo, coño, no lo ¿eh? ve, no ven ustedes eso y tal, y cual. y la gente. ¿No lo ve? No, no lo ve porque no, porque están en sus cosas. Vale, no tienen esa visión no más vi. amplia que tienes tú. Y así un montón de cosas. Pero, pero pero también es verdad como tú has comentado, ¿no? Que a veces cuando veíais estas cosas no solo lo veías tú, sino que el resto veía lo mismo. Sí, sí, sí, mira, otra otra experiencia, por ejemplo, mira. Mi padre todavía tiene palomas. Sí. ¿no? Y no, yo vivo aquí en el Puerto de la Cruz, al lado del mar. Sí. Yo con 16, 17 años. Sí. Estar en el palomar 16, 17 años, estar en el palomar. Sí. Eh, y mi padre quería entrenar a las palomas, ¿no? saltear sí. la las palomas tiene una caña y una, una bandera roja y esos sí. otras palomas y yo me puse en la parte alta del paloma vamos sí. en la la caña para que las palomas no, no se no se posara, no sí y con él había un señor que era pescador de de profesión sí. el Miguel y mi padre sí y yo como estaba en la parte más alta vi un objeto en sí. forma de puro sí del mar salid del mar ¿eh? sí y dirigirse hacia nosotros, pum, pum, pum, pum, pum, pum. y yo empecé a gritar a mi padre: Mira, ah, un avión que viene, un avión, sí. y tal. un avión plateado, un avión plateado. Yo decía, ¿no? Sí. Entonces los dos se quedaron quietos y pasó el objeto por encima nuestra. Sí. No hacía sino un zumbido. Uh -huh. Tenía un montón de ventanas y no tenía alas. Sí. El tal Miguel este le decía a mi padre: Arturo, pero si no tiene alas. Hmm. Arturo, si no tiene motores Arturo, pero solo tiene ventanas. Y cuando ya empecé a ver al hombre El hombre estaba amarillo <risa> empezó a a co como, a co como a correr, correr, caminar Y empezó a bajar a y se fue, se fue Se fue porque entró un en pánico. Y le decía a mi padre, pero pa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mi padre decía, no sé Porque no tiene alas, no sé, porque no sé lo que es O sea, tu padre, padre no lo vio tenía... ¿Eh? Tu padre no lo vio mi padre no lo vi, pero no podía decirte que era. Ah, vale. Porque se... no le entraba en la cabeza. No lo no entendía. En... No lo entendía. Yo. ¿Y, ¿Y esos... ¿Que esos son los es típicos... Vamos, vamos a ver, si tú sacas a la gente de, donde, de su mundo material. Sí. Es un shock, un shock, que se llama? Es un golpe, ¿no? No tiene explicación. Sí, sí. No, si no estás preparado, no lo logras entender y te puede causar eso, vamos, una auténtica locura. Sí, sí, sí una vez fui también, yo solía ir mucho a pescar al sur, sí. un tío que ya falleció y él tenía un barco, ¿no? y íbamos por la noche a pescar sí. y yo siempre le hablaba estas cosas, y tal, con 18 años, y decía, va, vale, esto está y me decía, va, vale, esto está tú con tu, tu tentería, está, <risa> tú estás loco y para arriba y para abajo y tal y cual, y tú tienes falta de, de que te hecho una novia y tal y cual. <risa> y una vez, una vez regresando de a las 4 de la mañana, sí eh, nada, empezamos en un resplandor en el mar, como una luna. Sí. Y yo le decía, Bernabé, pero eso no es la luna y tal. Que sí, que es la luna, que se está haciendo, se está allá ajustando y tal. Y empezó a sí. salir. Y nos quedamos los dos a la entrada del garaje, mirando sí. ese mar, mirando ese objeto que salía por el mar. Y ese tío no sabía qué decirme Estaba asombrado. Bernabé, ¿no? Bernabé, Bernabé. Pero si está saliendo del mar, Bernabé. Pero si tiene como ventana. <risa> y el tipo no sabía qué decirte. Y en un momento que pasó por encima de nosotros, un Arteide, sí. y hacía un zumbido. Le decía a Bernabé, pero no es un avión, pero si no, ¿Pero si no sí. tiene alas, y era una luz gran, como redonda y, y tenía esta ventanita. Y, y el tipo le dijo, mira, vamos a dormirnos, <risa> que mañana otro día hay que levantarse temprano porque quiere ir a buscar no sé qué cosa. Y vamos a olvidarnos de esto y no digas nada a nadie. Sí, y, y yo. Y me levanté por la mañana y le dije a la mujer, a, a mi tía, le dije, sí. mira, Bernabé te comentó lo que había anoche ¿Qué vieron anoche? Ah, no, no, no, si él no te ha dicho nada dice, No, no, que dime aquí, me he y tal no, anoche vio algo y no quiere hablar nada de eso Y no quería hablar De tan impactado que se quedó, ¿no? El tipo, ¿qué coño? Si el tío no creía en nada de eso, hombre No creía ni en Dios no cree. ¿Y tú crees que eh, él lo vio porque estaba al lado tuyo? ¿O si no hubiese estado, no hubiese estado tú también lo hubiese visto? No, si no soy no yo, él no mira a mal Ya no, Pero... Me refiero también de que eh, quizá el fenómeno se produce porque estás tú también, me refiero. No, no lo sé, no lo sé, no te puedo decir. No, no lo sabes. No te puedo decir. Más que nada porque a lo mejor, porque la gente que también lo vio, ha visto estas cosas contigo, algunos me dices que quizá ni, ni creían o, o no son espirituales y en cambio lo vieron contigo. Sí, sí, sí, claro. Por eso, porque pudiera ser que eh, lo ven precisamente porque están contigo, a lo mejor... Los días de cada día o durante su vida no van a ver ninguno más. Es que no sé exactamente lo que te estoy explicando, que muchas veces nos vemos porque no queremos ver, porque sí, no sí. estamos para ver. Sí, sí. Tiene que haber una persona que te diga: Mira, ¿y de qué le valió eso que hubiera algo de eso? ¿Tú ves que le valió de algo? Seguramente no. no olvídate, si no estás preparado, mm. si no tienes la mente abierta, si no estás en este. Es una cosa tan tonta y parece a veces muy absurda sí. que. Que muchas veces uno piensa, coño, ¿y por qué? Oye, pues hablaremos, ¿eh? Me interesa mucho, me interesa mucho conocerte, de verdad. Sí, podemos hablar muchísimas cosas. Sí, por eso, por eso. Es una manera también de aprender. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad.